a tu familia ¡Buen día abuelo! Bienvenidos a Leoar Hoy dibujaremos a Mirabel radical de la película Encanto Y espero que les guste mucho este dibujo porque se llevó varias horas de trabajo Iniciamos haciendo una serie de figuras, unos círculos y ubicando en extra unas líneas para mirar la posición en la que está nuestro dibujo Recuerden buscar una muy buena referencia para lograr que haya similitud entre su boceto y su imagen real luego de tener una silueta por medio de líneas rápidas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eh, ubicar algunas partes del rostro de Mirabel de la película Encanto de Disney esto con el fin de ir de, avanzando en el proceso de dibujo este dibujo lo vamos a hacer de, de, trabajado a lápiz. Lo vamos a trabajar a lápiz. Vamos a tratar de lograr un muy buen resultado paso a paso con mucha paciencia. En este punto ubicamos la nariz. ¿sí? Recuerden que esto inicialmente es un boceto. Vamos a ir ubicando las partes del cuerpo. Mientras tanto, les voy contando el inicio que hacía si mucho rato que no veníamos a animar a este canal. Estaba bien. Lo tenemos un poco de enorme, pero que. No. Vamos a volver este año a meterle mucha energía y mucho positivo para lograr que este canal pueda avanzar. Por ahí tengo otra idea de otro canal que más adelante les estaré comentando. Luego de ubicar el rostro de nuestro personaje, entonces vamos a ubicar parte del cabello y vamos a hacer la silueta del cuerpo. ¿Sí? Esto para tener ya un boceto general y poder iniciar con. Eh, la, agregándole el color para ir echando forra a nuestro dibujo vamos a utilizar mucho borrador porque el trabajo de es, es algo sucio y necesitamos estar retirando algunas partecitas que no nos gustan eh, como pueden ver la mano que eh, eh, eh, corregirla y más adelante tocará volverla a corregir porque no me gustó y así la por un largo rato muy bien así ya podemos decir que tenemos un boceto muy general de nuestro dibujo y vamos a ver que ya puede, se puede lograr un gran parecido con este dibujo mientras tanto preguntamos a nuestros suscriptores quienes ya vieron la película del de canto es una cinta que lanzó Waltini hace algunos meses y que está inspirada en Colombia ¿sí? en, en, el país, en los países más hermosos del mundo esta chica pues, es, una, es la menor de una familia tradicional colombiana pero que como singularidad ya no tiene eh, algún talento especial mientras que todos sus familiares pues, reciben unos dones y, y trabajan pues como por la familia pero esta no lo tiene entonces entonces ella buscará ella buscará eh, su talento y se pues, hará un montón de peripecias. les pregunto a ustedes mis queridos amigos mis suscriptores quiénes de ustedes ya descubrieron su talento quiénes tienen de que no Quieren hacer y cuál es su nombre, ¿sí? y cómo ah, lo han enfocado en su vida, bien, muy bien continuamos entonces con este dibujo, iniciemos agregando cabello, les confieso que lo más complicado de hacer es el cabello me tocó, ver, me tocó ver libros y me tocó ver algunos videos, tutoriales, de muchas imágenes y aún así creo que el resultado no me convence mucho por lo que vamos a tener que practicar mucho más el, el dibujo de cabello humano está bastante eh, complicado, pero fue un trabajo muy divertido fue un trabajo muy chévere y muy enriquecedor porque nos despiertan las ganas de seguir dibujando muy bien el cabello se nos llevó un largo rato no crean que eso lo sacamos en un momentito y mientras tanto les voy diciendo queridos amigos. Y amigas que no olviden continuar con la suscripción y no olviden seguir viendo mis videos. Este canal está un poco estancado, pero es porque no le hemos metido últimamente la pincha, la garra que se necesita. Y que con ustedes yo por marcar. Pero vamos a iniciar con contenido. Con nuevo contenido vamos a estar variando en los dibujos como siempre lo hacemos. Luego de nuestro el color al cabello vamos a utilizar aquí, utilicé varios lápices, utilicé un lápiz HB y utilicé 6B y para esos tonos más fuertes utilicé el 8B. Realmente son materiales muy fáciles de conseguir que ustedes eh, pueden eh, adquirir fácilmente eh, cerca de su casa, Muy la nariz también un poco de pero para eso tenemos amigos y amigas en A manera de petición les digo, si tienen sugerencias en cuanto a mis dibujos, claro amigos, en los comentarios, si les parece que están geniales, pues entonces me, les agradezco mucho. Y además les ruego el favor de que en los comentarios me digan qué otros dibujos quieren, que hagan, que quieren experimentar en este canal. Por ahí tengo unas ideas también que voy a ir proyectando lo largo de este año Y que vayamos disfrutando mucho de este contenido Bien amigos, entonces Mientras va pasando acá el dibujo de Maribel María Bel Pues entonces Podemos ir hablando un poco más De este personaje Que nos deja una muy bonita enseñanza Para la vida Porque muchas veces nosotros creemos que no tenemos talentos y en realidad sí los tenemos. Y en el caso de algunos, pues tenemos que irlo puliendo poco a poco. Por ejemplo, yo creo que mi talento es dibujar, pero que debo irlo perfeccionando poco a poco. Debo ir eh, practicando mucho más para lograr, para lograr que eh, sea cada día, cada día sea mejor listo entonces muy bien para esta para esta eh, para este personaje para este para esta película se, se inspiraron utilizaron eh, muchos muchos muchos muchas características de lo que es eh, la simbología colombiana la cultura colombiana y para que ustedes además se animen a conocer este hermoso país que aunque por algunos lados la pasamos mal por otros la pasamos muy muy bien ¿Listo? entonces ah ya que empezamos a dar eh, algunas sombras en los ojos para darle volumen y para lograr que nuestro personaje vaya tomando un poco de realismo eh, hay que insistir mucho hay que borrar hay que limpiar eh, utilicen copitos, nunca vayan a utilizar el dedo porque el dedo no es grasoso y nos ensuciaría el dibujo, ¿sí? Sigue sin gustarme esa mano y ya pasamos a ese brazo, pero esa mano creo que más bien más adelantico la voy a borrar, porque es otro tema eh, que debemos practicar y es el dibujo de articulaciones, el dibujo de las manos, es importante que practiquemos, entonces hay tareas para los próximos vídeos para que nuestros dibujos queden perfectos y a nuestros simpatizantes les guste demasiado. Bueno, aquí vamos a ir dando sombra y vamos a ir dando detalles poco a poco para que eh, vaya finalizando el Sí. El dibujo de nuestro, de nuestro personaje. Aquí les cuento, amigos y amigas, que, eh, que se me fue la paloma mientras veía este. pan como dibujo, digo, como dibujo yo. Entonces, pues aquí vamos ah. a dar unos detalles: unas mariposas, unas siluetas que ya tienen en el vestido y luego vamos a, a finalizar. Y este cachete tampoco me convenció demasiado y lo voy a volver a borrar para que esté lo más parecido posible. Ahora sí, ya vamos terminando la mano. Le dije que la iba a borrar, pues aquí ya la borramos porque no me gustaron esos dedos regordetes que estaba haciendo muy bien. Listo, ya con esto vamos y ahora sí a finalizar. Firmamos el dibujo y nos vamos para un nuevo video. ¡Adiós!